Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Este video, amixes, lo vi en el canal de Karina Jacqueline, de una de las booktubers que recientemente les recomendé en un video anterior. Y la verdad es que cuando lo vi me emocioné mucho, me gustó la idea y aparte, pues sí, creo que todos, absolutamente todos, tenemos una historia detrás de nuestros libros. Y efectivamente yo tengo por aquí una pila enorme de libros con muy grandes historias, así que pues no sé, tráiganse su snack, una agüita, eh, un refresquito, lo que sea, porque este video va a ser un poquito largo y vamos a comenzar. Sobre este primer libro del cual les voy a hablar tiene una muy tierna historia, pero a la vez un poco abrumadora para mí, porque cuando yo estaba en la primaria tenía un profesor que nos motivó a leer y en mí dejó esa semillita de que... <risas> Tienes que leer, te vas a ir de viaje cada que tú abras un libro y vas a sentir increíble, vas a conocer personajes, lugares y todo esto. Un autor que se me quedó muy grabado por parte de este profesor fue Julio Verne. Estuvo muy curioso porque él sí nos habló acerca de, de un libro que era Viaje al Centro de la Tierra y yo quedé. Maravillada, amigos Yo quedé enamorada Entonces, aquí viene la historia Yo estaba aferrada y le decía a mi mamá Como de, oye, vamos a buscar un libro Que es el autor Julio Verne, que no sé qué Y ándale, pues ahí nos tienen A mi mamá y a mí eh, buscando Obviamente en ese entonces creo que en mi ciudad No había librerías, los lugares en donde Podrías haber conseguido Un libro era en la, eh, Sí, en los supers En la sección de revistas y todo eso Me acuerdo porque ahí había como cierta Selección de libros eh, pero en fin entonces eh, pues de tanto buscar y buscar y buscar eh, no encontramos ninguno y tampoco encontramos los libros que el, ese profesor me había dicho como que había historias eh, de Julio Verne Bueno, los cuentos de Julio Verne Hechos como cómics, más o menos Y que era un poquito más ameno Para que un niño o una persona De mi edad en ese entonces Pues los pudiera leer Entonces total que no nos encontramos Y ya pasó varios tiempo de eso eh, Cuando mis papás Me llevaron al súper En ese entonces a la comer eh, Me llevaron Y yo me fui de que a la sección de revistas Yo toda muy mona, muy chida Y... Amigos, que voy encontrando al autor, al famosísimo autor, al que cautivó a mi profesor y después me cautivó a mí. Y encontré el libro de Julio Verde, que es de la luna a la tierra. Y yo, amigos, yo lo tomé, corrí. Y le dije a mi mamá, como de, oye, ¿sabes qué? Cómpramelo, lo necesito. Y creo que, si no mal recuerdo, le eché mentiras y le dije que el maestro... Me había pedido ese libro y que tenía que comprarlo porque si no iba a reprobar y que no sé qué. Total que me lo compró. Y aquí está, o sea, es algo muy, muy bonito porque todavía aquí está el precio que costó... 60 pesitos en ese entonces, o sea, tiene un chorro de tiempo, la verdad desconozco el año, pero era cuando yo estaba en la primaria, entonces posiblemente era como en el 2008, más o menos, 2007 aproximadamente, no, no sé, y pues sí, lo compré, entonces aquí viene la parte abrumadora, amigos, aquí viene, y es que eh, yo muy chida dije, bueno, me lo voy a aventar, así como el profe, me lo platicó, no creo que esté pesado O sea, yo desconocía de todo esto De que, ajá, sí, o sea Yo no sabía que me estaba metiendo, amigos Yo de verdad desconocía Y dije, bueno, vamos a leerlo una niña de ¿Qué será? ¿10 años? ¿12 años? Que dijo, sí, me lo voy a chutar, lo voy a leer Pues, ¿qué creen? Se me hizo un libro bastante pesado, <risa> se los voy a confesar, se me hizo un libro bastante pesado y eh, nunca lo terminé de leer y ahí está y aquí sigue en mis libros pendientes no lo he leído por miedo porque, no sé, o sea es un, es un clásico, la verdad es un clásico y ya lo he intentado leer un par de veces pero ahí me quedo, no puedo, quizás sea necesario una lectura conjunta o eh, no sé, algo, algo como para que me motive o quién sabe, quizá hagamos una sesión de lecturas en voz alta, quién sabe, no lo sé, pero ajá, aquí está, aquí sigue y esperemos en algún momento lo podamos leer. De este libro del cual les voy a hablar es uno que también me dejó una huella mmm, muy grande en mi corazón porque recuerdo que lo leí cuando estaba en la secundaria y el libro tiene temática de, o sea, está como en todo este ambiente de la secundaria, de la adolescencia y todo, y recuerdo mucho que fue con el primer libro que me di una desvelada, que no podía quitar los ojos de encima porque quería saber qué era lo que le estaba sucediendo a los protagonistas, y después eh, sentí esa magia de los libros, en el que te transportas de pronto O sea, como que olvidas lo que está a tu alrededor Y ya estás en ese lugar Ya conoces a los personajes Ya te lo estás imaginando eh, Ya te imaginaste ese lugar la situación, o sea, todo, todo Y también en el que te encariñas tanto con los personajes Que no quieres terminar el libro Pero a la vez sí quieres porque necesitas saber eh, lo que pasa Y pues nada, este libro en el cual, ay no sé O sea, es como muy, de verdad, muy allegado a mí y quizá no es el autor favorito de muchos, pero para mí sí lo es. Y estoy hablando de Los ojos de mi princesa, de Carlos Cuauhtémoc. Para ese entonces era muy difícil conseguir libros aquí en mi ciudad, porque una, mmm, había creo que ya en ese entonces ya había como dos librerías. Y la segunda es que yo no tenía dinero suficiente para eh, comprarme un libro que de 200 pesos, 150 eh, No sé, el precio que sea Recuerdo mucho que en esos entonces Había unos puestos de libros que vendían Que eran de segunda mano O eran libros, eh, pues, piratas, ¿verdad? Entonces, pues sí Sí, amigos, yo llegué a comprar de esos libros Pero porque eran más baratos Y estaban más accesibles a mí A una niña de secundaria que ahorraba su domingo Que ahorraba su domingo Para poder ajustarse, no sé a Algo que quisiera y lo primero que me compré fue este libro, el cual, eh, pues, hay lágrimas aquí secas. Eh, me reí, lloré con este libro, lo marqué. O sea, recién comenzaba como que hacer estas, eh, estas pequeñas marcas. Ni siquiera compraba yo post-it, sino que compraba de esas hojitas eh, post-it de los grandes y las recortaba y las pegaba. Y no sé, o sea, ay no sé, de verdad que le tengo un aprecio muy muy grande a estos libros, tengo este y el segundo, los demás ya no los compré porque... Eh... Ya dije como que, a ver, espérate, la protagonista ya no me cayó bien, como que ya se le está patinando ahí la cosa, pero sí, ese es uno de los libros que yo amo, atesoro bastante y creo que, o sea, creo que sería el libro de los cuales no prestaría porque me daría el pendiente, ¿verdad? Porque, o sea, hay una historia en este libro. Como algunos sabrán, yo les platiqué un poquito acerca de mi camino lector en un video pasado, si no lo han visto aquí en la i o aquí en la cajita de descripción se los voy a dejar para que vayan y lo vean, y les platicaba acerca de cómo es que me había animado también a hacer videos y cómo es que también me había introducido todo esto, los videos y de los libros, y pues bueno... Recuerdo mucho que en ese entonces los primeros booktubers, eh, el primer núcleo que yo conocí o la primera generación era Claudia, Los Albertos, eh, Raiza, Fa... Recuerdo que yo seguía y sigo viendo a Fa porque me encanta su personalidad y porque habla muy padre de cualquier tema, el que sea, es muy interesante. Y recuerdo que ella había hablado en uno de sus videos acerca de... John Green, sí amigos, de John Green, o sea, de ahí se me vino la fiebre del John Green, entonces, eh, como les repito, en mi ciudad como que todavía no estaba formándose esta cultura de leer y mucho menos como que la, los libros juveniles. Entonces, cuando Fablo de estos libros y que tenía un bookset de, de todos los libros de John Green que había sacado, dije, no manches, yo los necesito. Y también me acuerdo que había videos de ella en donde hablaba de cada uno de los libros y yo dije, no, o sea, estos libros yo los quiero leer, ocupo que estén en mi vida, ocupo que estén en mis manos. Y bueno, ahí me tienen yendo a ya a las librerías y había como... Tres, cuatro más o menos. Y en todas ahí me tienen... Oiga, disculpe, ¿tendrá el libro de Young Green? Oiga, ¿tendrá no sé qué? No, no, no. No. No, amigos. Aquí en mi ciudad estaban perdidos. No conocían a ese fulano. No conocían los libros. O sea, me estaban recomendando otros que nada que ver. Y pues yo de que triste, ¿no? Dije, ay, pues a ver cuando los intento leer, ¿no? Y después resulta que lo encontré por ahí. Y... Amigos, es que esta, esta es la sección de John Green, pero sí, me encontré bajo la misma estrella pirata y eh, lo compré, lo leí y quedé enamoradísima de este autor porque era el primer autor eh, que yo leía que era juvenil, o sea que no era como Carlos Cautemoc o Julio Verne o, o lo que sea, y dije, quiero seguir leyendo de estos libros Estos libros que tienen personajes Que son de mi edad, que son de mi época Que le entiendo, que no me va a frustrar Quiero leerlos Y ahí viene La cazadora de John Green De los libros de John Green he sacado todos sus libros en un book set, pero aquí, pues en México Mágico, pues obviamente no iban a ver esos libros, ¿verdad? Y yo, una niña de secundaria, obviamente no, los iba a poder comprar. Con este libro, neta, les juro, yo lloré mares, me adentré nuevamente a la historia, me imaginé absolutamente todo... O sea, era como que yo me había transportado O sea, era una máquina del tiempo Me había transportado a este lugar Yo ya estaba con los personajes, yo ya estaba en los lugares Y, ay no, o sea, yo lloraba Me sentía feliz, me sentía triste eh, O sea, todo muy padre Y a raíz de eso Empecé a conseguir los demás Uy, eh... se me cayeron los libros Y pues a raíz de eso Empecé a conseguir los demás libros Eh... Pues si estaban en la librería y si no, pues los buscaba en este puestito de esta señora tan mágica Que la, también la recuerdo con mucho, mucho cariño Porque eh, a pesar de que en la librería quizá no los tenían Ella era quien los traía de otro lugar y los vendía Y era así como nos podíamos todos acercar a esos libros Después llegó Buscando Alaska Les juro, yo era la loca de... Eh, la cazadora de los libros de John Green, o sea, de verdad es que yo estaba súper loca y pues bueno, este fue el segundo que compré, lo leí, me gustó hubo unas cosas que dije, ay no mames, no, o sea, ya saben, no, cosas buenas y cosas malas de los libros después eh, salió el de um, The Paper Towns, que es Ciudades de Papel ese libro me lo prestaron porque... Nunca pude encontrarlo aquí en mi ciudad Bueno, en ese entonces nunca lo pude encontrar Una amiga me lo prestó, yo lo leí como ¿Qué será? Híjoles, que era cuando devoraba los libros Lo leí en dos días Y dije, wow, no manches, que increíble Quiero más, y ahí me tienen Buscando más libros de John Green Y eh, el último libro Que conseguí Que fue gracias a una amiga, porque se acercaba Mi cumpleaños, y ya sabía que yo andaba En esta fiebre de, de John Green, y me Hizo el favor de regalarme eh, el teorema de Katherine y me lo firmó, o sea, está muy bonito. Pues bueno, aquí me tienen con estos libros de John Green. Ahí los tengo, están casi todos, más que me faltan de Ciudades de Papel. Por cierto, si ustedes quieren regalarme Ciudades de Papel, amigos, eh, el regalo es bienvenido. Este libro es muy importante, muy especial. Me acompañó en una época muy difícil de mi vida, en una época en la que dije, ay, me voy a morir, ya no puedo más. Me tardé mucho en terminar de leerlo. Lo compré como más o menos, yo creo, como en esta época, sí, como en esta época mayo, ajá. Y eh, lo terminé en julio, lo terminé en, me en el mes de julio y uf, de verdad que lo veo y me acuerdo de todo lo que pasé. De así ah, absolutamente de todo. Eh, bueno, les hablo de este libro. Lo conseguí justamente el año pasado, como ya les repetí. Lo encontré en, en, la, en una página de Facebook donde estaban vendiendo libros. Y justamente era cuando ya todo había cerrado aquí en mi ciudad. O sea, en todos lados, no, ya habían cerrado. Y yo quería leer algo diferente. Y me encontré con esta chica que estaba vendiendo este libro Y le dije como de, oye, sí, te lo compro Me lo vendió en 150 pesos Y dije, wow, está súper barato El libro más completo Porque no estaba rayado No estaba eh, maltratado No estaba absolutamente nada Estaba limpio, o sea, como si lo hubiera sacado de la librería Y me lo hubiera dado Y eh, gracias a eso ...fue que conocí un poco más a Sor Juana Inés de la Cruz... ...a querer leer más acerca de ella... ...y después de eso se dio una lectura conjunta con Tavo, mi amigo... Y pues bueno, estoy hablando de Yo la peor, de Mónica Lavín, este libro está hermosísimo, ¿no? o sea, es de pastadura, esto brilla, o sea, ya ven, ahí, ahí, ahí, y me lo entregó en buenas condiciones, o sea, súper, súper bonito, yo lo que hice fue hacerlo mío ya, de que rayarlo, ponerle post-it, eh, hacerlo propio, ¿no? Y sí, me acompañó eh, mientras yo estaba haciendo mi tesis, mientras me veía llorar y batallar con esto. Este libro me acompañó y también me acompañó mientras estaba haciendo el encuentro entre lectores y también mientras estaba haciendo otro proyecto con Tavo y con Chris. Me acompañó en todo eso y fue una experiencia muy bonita muy grata, me, también me acompañó en mis trayectos en ir al trabajo y no sé, fue mi mejor amigo en esa época y de verdad que es un libro que aprecio bastante y a todos los que me dicen como de oye quiero leer algo de Sor Juana, esto yo sé que no es el mejor libro porque por ahí ya vi varias eh, reseñas malas pero al menos te, te da como ese chapuzón, esa entrada a la vida de Sor Juana, entonces este libro es mi joya. El otro libro es solamente una, bueno sí es un libro que también me ha costado leerlo. He escuchado maravillas de ese libro. Incluso intenté meter una lectura conjunta, pero fracasé porque no estaba en mi mejor temporada. No lo estaba, pero eh, confío en que en algún momento lo vamos a leer pero ahí está y es un libro hermoso y es un libro que adoro bastante porque me lo encontré eh, tiene una historia muy corta el cual pues fui con mi mamá al centro ya tiene muchos años eh, y había un señor que vendía libros que ya eran de segunda mano y me paré y vi varios que eran pues ajá, eran, eran libros de Stephen King eh, es, libros de la primaria, libros de lo que sea y entre tantos libros había uno que me había llamado tanto, tanto la atención. Y dije: Ese, ese lo quiero, lo voy a comprar. Y estoy hablando de Los Miserables. Es una edición hermosísima. Es de Porrua, pero ya es de hace muchísimos años. Lo obtuvo una persona, porque aquí está, tiene el sello de la Universidad de mi, de mi estado y por ahí eh, tiene manchas de agüita este, ya está un poquito maltratado porque eh, como pueden ver tiene cinta en el lomo y eh, pues sí, se transparenta ya se le ve ahí la lucecita entonces ese es un libro muy hermoso un libro que aprecio bastante y me costó tan solo 50 pesitos <risa> con el señor ese es el último libro del cual les voy a hablar estoy hablando de persona normal de Benito Taibo Este libro que conservo en mi corazón Este tiene una historia muy bonita Como este libro ya me había cautivado Ya tiene sus respectivos post-it Ya está marcado O sea, ya, todo Y hace como cuántos años Ay, no me acuerdo cuántos Por ahí tengo una foto que se las voy a dejar aquí que soy yo siendo feliz Hubo una feria de libro en la cual le invitaron a Benito Taibo Yo estaba súper emocionada Le conté a una amiga como de Oye va a venir Benito Taibo Y eh, me dijo Oye pues jalo, vamos Yo emocionada, encantada Ay no, fue la primera vez que había estado así Frente a frente con Benito Taibo Y me emocioné mucho Casi casi lloro Y me firmó este libro Muy hermoso O sea es el primer libro que tengo firmado el cual adoro Y es, eh, pues está firmado por uno de mis escritores favoritos Y ajá, ahí está la firma de Benito Taibo Yo súper súper emocionada por tenerlo Y es una de mis grandes adquisiciones ¡Qué video tan más largo! Uf. Me gustó, me cansé, pero en definitiva me gustó mucho hablarles acerca de mis libros De las historias que hay detrás de mis libros Y, eh, ay, qué bonito Espero que ustedes también tengan historias muy bonitas o tristes o divertidas Acerca de sus libros que tienen en su biblioteca Y si es así, pues estaría chido que eh, si quisieran hacer este video Me taggearan para yo ir a ver eh, todos sus libros, sus historias tan bonitas, porque sé que es, existen historias muy bonitas detrás de nuestros libros, así que sí espero que les haya gustado mucho este video, aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan, y eh, pues nada nos vemos en el siguiente video, bye